Para mí, me van a disculpar, que yo soy del pueblo y soy revolucionario, y soy de todo. Cuando el pueblo necesita algo, yo, yo me tiro a la calle. No me mire así, que me intimida la cámara. Me, me miran profundo así, como que yo me pongo nervioso. Y no quiero tu equipo. <risa> sí, como mirando como esa, como intimidante así. Señores, y esto en este momento yo creo que está de más, esta noticia, pienso yo. Llamado a paro en San Francisco de Macorís para el 15 de noviembre, el denominado colectivo de organizaciones populares convocó a un movimiento huelgario por 24 horas para el lunes de 15 de noviembre en demanda de, la, de las autoridades gubernamentales construyan obras y cumplan con diversas reivindicaciones. La, los convocantes al paro de actividades hicieron un llamado al comercio, a los choferes y a diversos sectores organizadores de la sociedad a apoyar la jornada de protesta. Sin embargo, este llamado de, apo de apoyo ha encontrado el rechazo del sector empresarial y comercial. Además que varias juntas de vecinos y dirigentes comunitarios anuncian que no apoyarán el llamado porque no es el momento indicado. Yo pienso... Yo pienso que esto es una ridiculez, que esto es una ridiculez, de este movimiento colectivo. No estamos en tiempo de esto. Estamos reactivando la economía. Tú no puedes saltar, estos caballeros, a final de año una huelga. ¿Y por qué no estamos a tiempo ¿no? Porque está el gobierno de ustedes ahí no, no estamos no, a tiempo. No, no al otro que gobierno que... sí si había tiempo no, para protestar, no, no, ¿verdad? No, no. Aquí han En pleno hecho... diciembre se le protestaba no, no, al otro no, gobierno, a, estaba aquí bien. Aquí se han hecho, escúchame, más a, del 50%. No. Ciento, este más no. del 50% de la obra prometida se están iniciando, por las que ellos estaban protestando. Tienen que tener cuenta el movimiento colectivo de que no pierda su respeto. Tú, pues, que eres del PLD, que le no, quiere hacer no 50, no tú, sí. No, no, que le, le, le, le quiere hacer 50 huelgas. Este yo no soy político, pero la, a la cosa hay que lo era claro. Entonces, la, la, cuando, cuando se hacían campañas en contra del, del de gobierno no anterior... En fin de año no se hace huelga. Exactamente. ¿Eh? No se hace huelga. El, el niño este, todos los días hay que hablar con ese hombre. No me quieran meter en medio sí. que yo soy de PLD porque ahorita entonces me, se me van a No, en no, no, no, te estoy hablando. Yo ahora es que mismo... No, no, es que no, no, estoy, es eh, no estoy en... La gente está saliendo a flote ahora que tiene un colmadito después de dos años trancado, un año y pico. Entonces, no es no momento el movimiento colectivo que me cuse. Que yo siempre he apoyado eh, la huelga, este gobierno que esté. Porque la huelga eh, aquí, en este pueblo, San Francisco de Macorís, se ha hecho gran parte de las obras es... Con goma y piedra y tiro. Que eso no, eso, eso no es un, un secreto. Pero lamentablemente, to, estos caballeros tienen que buscar la otra manera. Porque un fin de año, la gente lo que está criando los puecos para comérselo en diciembre. Ya, los puercos están criados ya. Eh. No estamos en eso de huelga, lamentablemente, familia. Si usted pertenece al movimiento colectivo, lo, no, no, no se hay, hay que protestar porque hay muchas cosas. ¿Cuáles son las obras que se están realizando? Yo no, no, te voy, yo, voy a decir no, qué no, falta. Yo, yo una aquí una lista. en San Francisco de Macorís, ¿caja no, no, qué? Yo te voy a decir no, que porque no, no, tú andas en la calle. No, no yo no tengo una lista de. Tú no estás no en la calle. Mucha, tú estás mucha. metido allá donde te pusieron no, para que estés ahí no, tranquilo. No, tú andes no andas en son la calle. Mucha. Ahí hay una de las más pedidas en, en, en 30 años que nunca se ha el hecho. El puente de Ugamba. Ah, ya. Ya hasta pues, tú usted la sabe porque no la menciona. No, no me y manera. todos los callejones que hay todo para allá. Y y todo eso, eso, hay eso es un proceso de aceras y contenes en todos los lados. Aquí hay pocas calles que están sin asfaltar. Sí hay hoyo. ¿A dónde que hay poca calles? En el no, centro no, no, de la Si sí hay hoyo. Y hay mucho no hoyo. Usted, usted pero tiene, están afaltados. Tienen, ¿no? tienen, ¿eh? tienen que andar en los barrios. ¿Eh? Todo, tienen, que barrio, todo el tienen, tienen que ir y ver la realidad. Que hay sitios que tú no puedes decir. Que hay sitios no, ha, que, no, que, que tú crees que está en el carro. Aquí el que tiró el asfalto fue Leonel Fernández. Que ha todo. Porque hay que decirlo también. Pero este gobierno le da la cara. Había una huelga programada tres días en la Guarana. Y de una vez se le asistió. Y le mandaron al equipo la, la Enea. Entonces no me venga usted a mí a meter en diciembre una huelga. Donde la gente lo que quiere es sobrevivir para buscar su cena. 809-725-0505. Chequenme el teléfono allá. Chequenlo. Hay gente. A ellos les asiste el derecho, ¿verdad? De protestar, todo el mundo tiene derecho. Por aumento de sueldo, por, por respeto a los trabajadores y esas cosas, porque para, para eso, para la inseguridad, para eso es que se dan las huelgas Aquí la juega que por callecita y por. No, no, no, no. Oye, no me estoy denigrando eh, la gente. gente ah, pues a ti te gustaría vivir en un, vivir una calle llena de hoyo la vida entera. No, no. Es, no, pero mira. Ah, y sin luz. Para, para allá arriba, peso barrio, donde donde es donde, donde, eh, hoyo, cuando llueve, ya tú sabes. Dile a eso a esa gente. Que llame la gente para que tú veas si van estar a favor de lo que ustedes están diciendo. 809-725-0509. 0505 no está de acuerdo usted con el llamado a huelga para el 15 de noviembre? Yo, sí. Para ¿Qué? mí es muy precipitado ese llamado a huelga. Aunque está bien, pero está, es precipitado. No, no, que hay muchas cosas que, resol no, no, que, hay que no, resolver. Que al final de año no me venga con huelga, que lo que se busca es el morro, ¿sí o no, amable? ¿Y que, ¿Eh? y, que, y, que le agrega, y que le agrega muchísima atención a la ciudad. O sea, porque cada vez que hay huelga, el día antes ya un miedo y una situación oye aquí se puede a qué, a qué se suspendió juego día antes por la huelga juego del de, de sí, béisbol sí. invernal qué qué es eso entonces óyeme, eso no, para mí eso no puede ser ahora ellos tienen su derecho de de, de, de, de, protestar. de, de protestar está garantizado en la constitución eh, la gente también es que lo puede apoyar pero aquí hay una vaina también aquí como te dije como dije antes en la noche ya el miedo con la gente saliendo a hacer de que calentamiento de la protesta. Al otro día, si tú abres, entonces te vienen y te tiran una bomba lacrimógena. Una llamada. ¿Y ¿Qué es? lo buenas. Sí, buenas. buenas. ¿Está de acuerdo usted con el llamado a huelga? Sí, señor. El gobierno es. Y más nada. Ahí está, está de acuerdo el caballero. 809-725-0505. Llámenos y opine si usted está de acuerdo, llamado a huelga. El movimiento colectivo. Y ahora mismo, la, tú pones a la gente a hablar y se te van a estar a favor de eso. Para claro, que no hemos dicho lo contrario. De que Hello, no buenas. Otra. Buenas tardes. Saludos. ¿Estás de acuerdo Si sí, sí, sí. Sí, sí, no hacen el proyecto Prometido que vaya la huelga, porque que en los grullones, esa calle, es un polvo. Miren que no pueden pasar los vehículos por ahí. Porque y que hagan su proyecto prometido. ¿Está entendiendo, Neto? No, pero nadie Los barrios, es. tú vives en el centro, Villalona sí, vive pues en el centro. No, no, no, no escúchame. Usted viviendo en el centro de la ciudad muy bien. Aquí Acá hay no falta hay eso barrios para allá no arriba. gobierno que no atienda más rápido lo llamado a huelga que este gobierno. tan demostrado en video. ¿Eh? La, huelga, la otra huelga fue 28 horas y vinieron el mismo día y la no, no, no. Pero la obras, No, ellos mismos amagan porque amagan con la huelga y después no aparecen. El movimiento colectivo amaga y no aparecen después. ¿Tú entiendes porque Ellos hay unos cuantos en el movimiento colectivo que usted lo ve en los partidos también. ¿Tú entiendes? La gente que se Entonces, iba que llamando. No es que aquí hay obras, muchas obras faltan, pero una obra, mira, está en licitación, La Cañada Grande. Señores, son obras de 500 millones de pesos que usted no puede decir, bajen ya a hacerla la obra. Eso no es así, porque el pueblo a veces ¿eh? carece de conocimiento. En cuanto yo mismo lo hacía, por una obra, el presidente cuando vino a Ugamba, él vino a inaugurar ese puente. puente. Y cuando vio que ni un Picasso había dado, se ¿no? Eso es verdad. ¿No entiendes? Yo vine a inaugurar esto. Eso se pasa por licitaciones. ¿Me entiendes? por un llamado a huelga trae un atraso de un día y cuidado si dos muerte ya debemos cambiar la manera ahora ¿cuánto falta para el 15? y una huelga eso se llama presión psicológica una huelga en, en menos de dos semanas la huelga se programa la huelga dura se programa un mes antes ¿Usted ve? para que en ese mes bajen a cumplir las obras pero no usted faltando cinco días Usted me va a complicar a mí, ¿eh? ¿A, a cómo estamos hoy? Eh? Y el men va a cobrar, ¿eh? A nueve, son cinco días. Póngase a pensar, usted que tiene que usar su lógica. ¿De qué se trata esa huelga en cinco días? ¡Uah! Una huelga. ¿Eh? ¿Usted entiende? Si usted quiere, debe hacer la huelga que se sienta. Usted hace un mes, por adelantado, se va anunciando. Se sí. Se programa. Los otros movimientos populares Hacen un esquema de, de, de, de protesta Encendido de vela eh, Hacen marcha arriesgan eh, volantes sí. Explicándole a la, la sociedad Cuáles son las demandas. las demandas De esa huelga Con un volante Que tú te sientes sí. en tu casa léelo. Ver qué es lo que lo Por el movimiento viene de la boca para afuera Amagando Que va a ser huelga Y va a ser huelga Claro, yo realmente entiendo ambos puntos. Entiendo el punto de ella y que lo dice, porque uno no vive en los barrios uno no sabe lo que es. En buenas. Buenas. Sí, ¿estás de acuerdo con la huelga? Claro, mi amor. Y él, que diga dónde es que él vive, que diga dónde es que él vive, que a él no le afecta nada y tiene su chequecito. Yo Dile. vivo en, en Jobo Bonito. Dile donde, donde tú la vives. donde vive? yo vivo en Jobo Bonito, donde si llueve en dos minutos, anda el agua negra al pecho, pero yo no puedo encerrarme. Y, y opinar como un loco. Yo vivo en uno de los sectores más afectados, tanto en la luz como en una cañada, que usted lo sabe. Correcto. Que cuando hay un nublado estamos subiendo la cama en blog. Entonces no ven usted sí, a decirme a mí, porque yo vivo en San Quintín, usted me viene eh, eh, a, a calificar mi opinión. Eh, no me venga te con dije, eso. abre la línea para que tú veas como la gente, como la gente se va en contra. Todo el, Mira, bueno, el gobierno, viviendo, no, no, no, el gobierno el que tiene más enemigos se llama el PRM, porque hizo mucha gente rica. Y mucha gente se, se lucró sin trabajar. No ahí va a llamar a todo el mundo. 809-725-0505. <risa> todo el que le quitan una teta va para la huelga. Eso así. Ahora, usted apoya la huelga, usted tiene que decirme a mí, mira esto, lo otro, esto. No porque usted no vaya con un partido. Yo en, en, en los 20 años del PLD, yo a huelga no iba. Algunas cuantas, porque cosa ilógica. Hello, buenas. Sí, al aire, por favor. Sí. ¿Está de acuerdo Bu con la huelga? Eh, buenas tardes. La huelga debe ser en contra del de síndico por la recogida de basura. Angie sabe que los maestros tienen más de un mes que no vienen a recoger la basura. Ah, es una llamada. Es una llamada. Sí. ¿Tú entiendes? Una llamada con lógica. En la está la basura. Él tiene un motivo por el cual protestar y cerrar su negocio. No le están recogiendo la basura. La gente aquí, el síndico se está jugando con la gente que vaya y pongan todo el mundo la, la basura. Ahí Ajá, que, se la dejen, que se la dejen ayer del ayuntamiento. Porque ya eso, aquí tenemos años hablando de eso. Sí. De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. De, y una contaminación es algo, algo, porque tú la sacas de tu casa porque no la aguantas. Que no es que ellos no cruzan, ellos cruzan. Lo que pasa es que hay en una calle que no la andan. No, no y que las riegan más de lo que está. La misma gente, la misma gente no está contribuyendo con eso porque están creando vertederos por ahí improvisados. Improvisado. Óyeme, una No cosa mira, me hay me un digo, sitio. No, no, no. También otra cosa que no es defendiendo porque yo sé que hay un caos con la basura. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso porque en mi sector también pasa lo mismo. Pero usted sabe, ciudadano. Hello buenas, tenemos llamadas. Hello. Buena bueno. buena ¿Estás de acuerdo con la huelga? Yo Mira, el sector mío de lo destino a la tercera etapa Tenemos muchos problemas Porque no tenemos redes de agua Y no recibimos agua Y no estamos de acuerdo Con la huelga Ni la primera etapa Ni la segunda ni la tercera Apoya esa huelga Ay. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con la huelga Ya eso pasó a la historia para eso existe el diálogo. Para eso el diálogo. Dios, Dios te bendiga. Ay, tú entiendes. Vayan a dialogar con los políticos. Siéntense a dialogar con los políticos. A, el, el, el, a ver si la... O este país está catalogado que aquí la cosa tiene que hacerse. Ahí hay una gobernadora oh. que habla con la gente. Usted puede ir ahora mismo hasta su casa. La gobernadora no le cierra la puerta a nadie. Para un diálogo. Que es la única que tiene derecho a hablar. Y el senador con los huelguistas. A cualquier hora ellos hablan. Ahí está Frankie Romero. Ahí está Xiomara, eh, nuestra querida gobernadora, que es una mujer humana que no anda, no anda en el aire. ¿Tú entiendes? A veces no podemos cegarnos. Cuando viene a veces, tiende esa huelga y pasa sí. lo peor. Porque ellos sí. no arman un esquema, una asamblea y se juntan. Y llaman a los periodistas. Exactamente. Y llaman a la prensa. Vamos a hablar. Con un lápiz y un papel. Como esta, en la guarana. Eh, mamá tingó. Eh, ¿Por qué no me han hecho esa mamá ¿Qué día es que vienen? No, estamos gestionando. Ah, tal día. Vea presa, venga, vea. Tal día dijo la gobernadora. ¿Tú ves? Entonces sienten ahí en la asamblea y usted, el movimiento, qué sé yo, qué, de colectivo, que. Ah, ok, lo y contene de Vitabella. ¿Cuándo vienen, síndico? No, eso vamos a iniciar ¿sí? el lunes. El lunes. Fírmeme ahí. El lunes. ¿Tú entiendes? Eso es que hay que trabajar con cabeza. Entonces, a, a, cuando viene a ver rega, regando basura, aquí que no hay para recoger la basura normal, que se da una huelga, tiene toda la basura en la calle. Claro. No, y hay que notar, se le pega algo siempre en la huelga. ¿Tú entiendes? Hello, buenas. Buenas. Buenas, buenas. soy yo otra vez. Sí. Eh, así públicamente quisiera yo que ustedes le digan a los ingenieros de INAPA que no sean tan irresponsables. Y que vengan a quitar los tollos que ellos empezaron a hacer aquí en la, en la primera etapa. ¿Dónde es? Porque. Eh, el espino es la primera espino etapa. En la primera. Es, espino la primera etapa. Sí, donde dan la vuelta a los carritos. Empezaron a poner la tubería de la tercera hace 15 días mañana. Y nada más vinieron a empezar. Y ahí dejaron eso abierto y todo. Atención, el ingeniero Marcos, de mi amigo Marcos de Inapa. Eh, Muchachos muy trabajador tiene que dar el seguimiento a lo que es los espínolas, que es un sector muy grande y carece de muchas necesidades, incluyendo el agua. El ingeniero Marcos, que está a cargo aquí también, y nuestro hermano Logan, que pasen por allá, que son gente humana, que te tocan la puerta a las 12 de la noche ¿eh? para trabajar. Deben darle seguimiento y, y orientar a lo que es eh, ese sector y decir lo que es. Vamos a terminar en 15 días, en 15 días eh. Para que la gente tenga una noción de que ustedes son unos funcionarios que funcionan. Porque INAPA es una de las de la entidades que más está funcionando ahora mismo. Cumpliendo con todo. Nuestro hermano Logan que siempre donde lo ponen funciona. Porque es un funcionario. También el ingeniero Marcos. Que está ahí a la cabeza. Esperemos que se resuelva ese caso de los espínolas. Hello, buena. ¿Está de acuerdo usted con la huelga? Con la huelga, corazón, eh. por un lado, ¿sí? ¿Por cuál lado? Porque eh, estos síndicos y estos regidores que tenemos ahora no quieren hacer nada. No quieren salir a la calle, a ver cómo está la calle, cómo están los barrios, cómo está la calle. También quiero decirle a la gente de, de obra pública se subieron a Villaverde. Lo dañaron la calle, que metiendo croata. Lo han dejado eso todo dañado. Y ni siquiera tiran para allá arriba. Cuando ok. Yo... Atención ahí a María Ten, también aquí vamos a llamar a todo el mundo. Atención María Ten, de Obras Públicas. Ahí está ese sector también. ¿Cuál fue el sector que dijo? Eh, no lo escuché muy bien, ¿no? Pero. Sí, sector Villaverde, Obras Públicas. Okay. Para allá arriba, es lo buenas. Buenas A su orden Gracias Mira mi amor Por lo único que hay que hacer una huelga Es por la recogida de basura Porque por lo otro eh, Luis Abinader está trabajando muy bien Él trata de hacer las cosas Lo que pasa es que tiene muchos enemigos En contra Entonces eso no le permite Así Lo único es. que está mal es la basura Después lo otro va mejorando Así es Ahí está Oh, ahí está oh. la gente opinando, 809-725-0505. Atención, obra pública. Obra pública, María Ten, ahí está. Eh, Déjame ver quién más está por ahí. Eh, se, me, se me escapa el nombre, los muchachos ahí que están en Obras Públicas. deben ir a Villaverde. Villaverde, esos sectores por ahí arriba que van y hacen el hoyo y lo dejan. No pueden dejarlo. Eh, también Inapa, volvemos a recalcar Inapa, el ingeniero Marcos y nuestro hermano Logan, y los espinos están al garete con eso de que hicieron un hoyo, y lo dejaron así. Ocho